Pro consumidor Pro consumidor De comisa Más de 25 Cajas de medicina 25 mil Cajas de medicina No aptas para el consumo Atención Antes de empezar el tema Mi hermano Villalona Quiero Hacer un llamado Pro consumidor Queremos ver a Pro consumidor En la calle Pro consumidor En los supermercados Pro consumidor En los colmados Porque aquí hay colmadero y hay empresas que suben los artículos de un pique. Que no es porque lo manda eh, la ley. Sino que ellos lo suben y nosotros no lo demos porque nosotros lo que hacemos es que culpamos al gobierno. Exacto. Pero el consumidor tiene que darle seguimiento también el consumo de, de medicinas también. Esa farmacia. Hay que darle su cheque, cheque ahí un sábado, tirárselo tuve eh, Para que vayan. Ha haciéndose sentir pro-consumidor. Adelante, Villanueva. Bueno, tenemos que en un operativo realizado ayer en la provincia de Espaillat, el Instituto Nacional de Proconsumidor consumidor eh, de Protección y Derechos del Consumidor, incautó más de 25 mil cajas de medicamentos falsificados, vencidos y en, y en estado de deterioro, así como una gran cantidad de muestras médicas que se vendían de manera irregular. El accio, la, el acción, la acción fue encabezada por el director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, quien visitó junto a los inspectores de varios establecimientos que se dedican a la venta de medicinas. Alcántara manifestó que entre los medicamentos decomisados se encuentran pastillas para diferentes enfermedades como la presión, colesterol, diabetes y la circulación. También jabones vaginales, óvulos oxigenadores cerebrales, vitaminas, calcio, mentol, entre otros. Explicó que muchos de estos negocios entregaron de manera voluntaria una gran cantidad de estos productos no aptos para el consumo humano. El Consumidor, verdad? Se bueno, tiró allá en Moca. Se tiran ahí, entonces en una, en una farmacia. ¿eh? Eh, y es como dice Neto, hay mucha, hay mucha, hay una corrupción en, en esos sitios así de, de los colmados. Eh, los supermercados, los marques, los supermarkets, hasta en la misma cafetería, de un exceso de los precios. Que a veces se sí. proven acá. ¿Tú me entiendes? Pero y ahora se agrega y yo esto. ¿Cómo tú te das cuenta? Porque uh -huh. tú vas a comprar en un colmado y vas al otro, pero aquí venden más caro que allí. Y pero y ahora y ahora se agrega esto de, bueno, Moca, que no es la primera vez. En Moca está ocurriendo esta ola de medicamentos falsificados, un montonal, 25 mil cajas de medicina. Sí, sí. En Moca, o sea, un pueblo, una provincia de unos ¿qué? 200 mil habitantes, una cantidad exagerada de medicamentos falsos por demás. O sea que eso es un atentado contra la, la salud pública, porque tú la, darle un medicamento a una persona que lo necesita es prácticamente enviarlo a la tumba. ¿Eh? Tiene que haber, yo creo, entonces un método de orientar a la gente cuando, que sepa cuando un medicamento es falso y no con, para que no lo consuma. Claro, ¿no? claro, no, y es así. Y, y no da más ahí en Moca, esto pasa a nivel nacional. En todos lados. ¿Eh? porque aquí hay muchas farmacias que usted va y compra las cosas y, y usted dice, pero bueno, acá tengo mis ofertos o, o, o usted te importa comprar un medicamento y lo compra en otro lado y no es lo mismo. No es lo mismo. Uh -huh. Entonces tam tampoco es lo mismo en lo que es... Eh, el precio, que ahí que usted dice, no, pero fulano vende más barato. Más barato, vende eh, más esto. Entonces, eso tiene que llevar un control. Pero el consumidor debe hacerle la visita a todo ese supermercado, farmacia, colmados también, que son los que más abusan. Pues, porque mira, eh, yo no sé si el grado de responsabilidad, por ejemplo, yo si tengo un colmado, un, una farmacia, en este caso farmacia, si yo le compro a un distribuidor ese medicamento, o sea, yo no y ese medicamento me sale fácil, entonces soy yo que quedo mal. Sí, claro, Entonces, claro. yo, o sea, también, está bien que, eh, ¿verdad?, hay que tira, eh, tirarse en, lo, en, la, en las empresas, ¿verdad?, pero hay que perseguir a esos que están falsificando la medicina, que lo hacen por ahí de seguro, clandestinamente. Porque, barco, ok, que barco. yo como dueño de, de, de farmacia, tengo la responsabilidad de que por... No, no lo reviso, no lo chequeo, ¿verdad? No verifico si de verdad es el producto que yo consigo. No, es que la gente de su loquera, que que ven cinco guagos de la policía, quieren ponerse a estar discutiendo y, y, y haciendo que, que impidiéndole el trabajo al otro. No, mira, en ese no, video, en ese video que nosotros eh, está ahí, eso fue hace tres semanas en Moca, donde le subieron a, recibieron a pedrar a la policía y no, a pro consumidor. Es no bueno, un operativo similar. Eso no se puede. Eh, dice Narcisa de la Cruz. Ahí había de todo tipo de medicamentos. Recuerden que nosotros nos siguen también de, de, de moca. Sí. Dicen que hay eh, todo tipo de medicamentos. Encontraron ahí. Debemos controlar eso. ¿Eh? Eso es un peligro. Eso es porque es romo. Sí. No es ¿No? porque que consumen pastillas los señores mayores. Y, y, ...y la persona enferma... No, ...cualquier dolor de cualquier dolor de cabeza para la farmacia que va de una vez... ...claro, o sea, ¿no? ...una cetaminofén ahí a 10 pesitos... ...sí, entonces... Claro. Eh, tiene que controlar eso porque la tenemos la mía, confianza... ...la cabeza a mí es muy grande para cetaminofén... <risa> ...tengo que, que... ...beberme 15 o 16 patillitas... ...entonces yo... ...compro otras que son más fuertes... ...pero ya que tú. le tenemos la confianza a la farmacia... ...tanto para el dolor de muela, dolor de oído... ...que uh -huh. dolor en la cabeza... Entonces, ah, tienen que... Porque entonces no se una banca, Y las farmacias que no... están, la mayoría en dos redes de farmacias aquí nacionales, que se... no decía ayudan entre sí, pero son asociadas entre ellas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando tú vas a una farmacia, eh, en, por ejemplo, frente a un centro médico de aquí, y esa, y esa farmacia no la tiene, pero entonces llama a la otra para ver si la tiene, o sea, entre ellas... Eh, se, se comunican y se distribuyen los medicamentos. Entonces, tienen que saber bien el producto que le están vendiendo y tienen que conocer quiénes se lo venden. Y las autoridades tienen que perseguir no solo al dueño de farmacia, sino al que le está dando los medicamentos a la farmacia. Así es.